Presentamos en el Relatos de la Noche de la Cripta y Corregida por el Director Principal, Arturo Espectral. Hola, hola. Amigos y amante del terror, bienvenidos. Amigos, a otra nueva edición de 31 Programas, el noticiero más serio y prestigioso de la televisión internacional. Punto soy Septiza. El autor de pesadillas dentro de un momento, vais a ver cómo cobra vida una de mis historias preferidas, El bailarín sonriente. Es una historia de miedo. Empieza así en Nueva York, Manhattan, Metrópolis. Sobre una joven caminado punto en el parque punto aparece un hombre punto sonriente. ¿De qué miedo puede dar eso? ¿Qué hora es? Atención, amigos os espero un buen susto el bailarín sonriente hace unos cinco años solía vivir en el centro de una metrópolis en los estados unidos siempre fui una persona nocturna por lo que de vez en cuando me encontraba en total aburrimiento después de que mi compañero de habitación que definitivamente no era una persona nocturna iba a dormir para pasar el tiempo, acostumbraba a dar largas caminatas mientras reflexionaba. Pasaba unas cuantas horas así, andando a solas por la noche, y en ninguna ocasión tuve motivos para sentirme con miedo amenazada. Solía bromear con mi compañero de cuarto diciendo que, cuando menos los traficantes de la ciudad eran educados. Pero todo eso cambió en unos cuantos minutos de una noche particular. Era un jueves, en algún momento entre las 2 de la mañana, caminaba cerca de un parque que es patrullado por la policía, a unas cuadras de mi departamento. Era una noche bastante silenciosa, incluso para este día de la semana, con poco tráfico y casi ningún transeúnte. El parque, como la mayoría de las veces, estaba vacío. Di media vuelta en una calle con la intención de volver al departamento cuando lo vi por primera vez. Lejos, al final de la calzada y en el mismo lado de la acera que yo, estaba la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, casi como un vals. Pero terminaba cada paso del baile avanzando un poco hacia adelante. Se puede decir que bailaba y caminaba hacia mí al mismo tiempo. Creyendo que probablemente estaba borracho, me acerqué al lado de la calle para darle espacio en que pudiera pasar por la acera. Cuanto más se acercaba, más podía notar lo gracioso que era su baile. Era bastante alto y delgado, y vestía un traje muy viejo. Bailó más cerca hacia mí, hasta que pude ver su rostro. Sus ojos estaban abiertos y casi salían de sus órbitas, tenía la cabeza hacia atrás y miraba al cielo. Su boca estaba abierta en una sonrisa dolorosa, como si fuera una caricatura. Al ver aquello, decidí cruzar la calle antes de que el bailarín se acercara más. Le quité la vista para poder atravesar la calle vacía. Cuando llegué al otro lado, volví a ver y me quedé paralizada en el lugar. Había dejado de bailar y estaba sobre un solo pie en la calle, con dirección hacia mí, pero todavía miraba hacia el cielo. La sonrisa en su rostro parecía haberse hecho más grande punto quedé completamente horrorizada a causa de eso. Comencé a caminar nuevamente, de espaldas, sin quitarle la vista. No se movía. Cuando ya estaba a más de media cuadra de él, volteé para ver el pedazo de acera que tenía delante. Todavía conmocionada, volví a ver hacia donde estaba el bailarín pero ya se había ido. Por un instante me sentí aliviada hasta que lo vi de nuevo. Había atravesado la misma acera que yo y estaba en Cuclillas. No tuve la certeza en ese momento, debido a la oscuridad y a la distancia, pero estoy casi segura de que me estaba mirando. No había apartado los ojos de él más que unos pocos segundos, por lo que estaba claro que se había movido rápidamente. Estaba bloqueada y me quedé allí, parada, mirando hacia él. Entonces comenzó a moverse en mi dirección nuevamente. Daba pasos exagerados sobre la punta de sus pies, como si fuera un personaje de alguna caricatura. A excepción de que se movía muy, muy rápido. Me gustaría decir que en ese punto comencé a correr, que tomé mi spray de pimienta o mi celular, pero no hice nada de eso. Solo me quedé de pie, completamente congelada mientras aquel hombre sonriente se arrastraba hacia mí. Entonces se volvió a detener, más o menos a unos dos metros de distancia, aún con aquella sonrisa larga, aún mirando hacia el cielo. Cuando finalmente recuperé mi voz, le dije lo primero que se me vino a la mente. Pretendía preguntarle, ¿qué diablos quieres? Con un todo autoritario. Pero la única cosa que salió de mi boca fue un ¿Qué diablo y bastante inaudible. No sé si los seres humanos son capaces de oler el miedo, pero al menos pude escucharlo. Escuché el miedo en mi propia voz, y eso solo me hizo empeorar. Pero él no reaccionó. Se mantuvo allí de pie, sonriendo junto y después de lo que parecía una eternidad, se volteó lentamente y comenzó a bailar y a caminar lejos. Sin más. Sin querer voltear para volver a darle la espalda, me mantuve viéndolo hasta que casi no lo distinguía. Entonces me di cuenta de algo. No se alejaba, ya no bailaba. Observé con horror cómo la distancia entre nosotros disminuyó rápidamente. Y ahora él estaba corriendo. Yo también corrí. Corrí hasta que logré llegar a otra calle más iluminada y con más tráfico. Miré hacia atrás pero ya no pude verlo en ningún sitio. Durante todo el camino de regreso a mi departamento, me mantuve mirando por encima de mi hombro, siempre con el temor de volver a ver su estúpida sonrisa, pero él no apareció más. Viví seis meses en aquella ciudad, y nunca más volví a caminar en la noche. Había algo sobre su rostro que siempre me asustará. No parecía borracho, ni parecía drogado. Él parecía completamente loco. Y eso es algo muy aterrorizante. ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor.